Eh, eh, continúe. Pero vemos nosotros que en medio de este estado de emergencia y en medio de que se sigue eh, eh, pidiendo, ¿verdad?, que se cumpla con estas medidas, pues muchas empresas, muchas instituciones como que se le ha ido olvidando, es que no estamos confiando de tal manera que creemos que ya no está, que esta situación pasó. Por ejemplo, tú puedes llegar a, a una empresa, a una institución, en el caso nuestro, cuando correspondió ir ayer, y vemos que en la entrada Nadie te pregunta nada, mucho menos eh, eh, te, te, te provee las manitas limpia que durante marzo, abril y mayo se estuvo haciendo la entrada, pero tampoco tú vas a una institución financiera y ya eso como que ha desaparecido. Tú decías, ¿verdad? Y vamos a hacerlo público. Bueno, parece ser entonces que, los, que el, lo que el gobierno lo, lo, lo, le estaba proveyendo, pues ya se le terminó. Yo entiendo Digo que yo. hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir eh, cumpliendo con esas medidas de bioseguridad para poder lograr, como decíamos al Mira. principio, hacer que la provincia de Duarte esté libre de COVID-19. No nos podemos olvidar, no nos podemos olvidar porque ya se están olvidando, ya creemos que no hay nada y eso puede resultar muy peligroso. Mira, una de las cosas que que siempre está alertando y, y con la experiencia que ha tenido durante histórico y en los archivos que tiene, son las organizaciones mundiales que tienen que ver con la, eh, con la salud, como son la OPS y la OMS, donde eh, prácticamente nos están diciendo no tomemos tanta confianza de la mejoría de, lo que, de la pandemia y, y, y actuemos de manera irresponsable o muy rápido hacia el, el lo, el lo que es la cotidianidad dominicana cotidianidad de, de cualquier ambiente que no sea en, en nuestro pero en nuestro es muy peculiar porque si abusamos de eso y eso lo estoy lo vimos el día de ayer que salimos a, la, a, a, a, ciert, a ciertas instituciones donde cuando tú entrabas, eh, te recibía una persona en la puerta te exigía que tuviese guante incluso te exigía que, que te en serio. Sí, a dónde te va qué a dónde te va entonces te, exactamente. Te abusaban, pero no, eh... eso no se está produciendo el, la mascarilla el uso de la mascarilla correctamente te lo decían póngasela bien eh, mire eso es así perfectamente si te ponían si no tenía guantes te ponían manita limpia en las manos y entraban de manera eh, con, con cierto control que no lo estoy viendo no estoy viendo a la gente en las puertas haciendo eso ni los eh, guardianes policías en la, en la as asesorándose en la fila y no lo hicimos no solamente en una sola institución fuimos a varias instituciones y vimos eh, como el, el ya el descuido ya la seguridad ya la, la la confianza de que todo está pasando porque no hay no hay nuevos nuevo infectados como antes es que, no hay muertos serio que, ya, publicados. que ya están viendo Sergio, que el hecho de proveerle eso a sus clientes cuando llegan eso es un gasto si es un gasto debe ser obligatorio ese gasto para, para evitar evitar nosotros regresar a la situación. No, y que, es que una, y, es Víctor, y que es una exigencia del Estado en el estado de cuarentena. O sea, es una, es una exigencia del estado de la cuarentena. Porque, y, y yo yo, entiendo, porque estamos en cuarentena yo entiendo, aún. Yo entiendo así, como estamos diciendo eso, que así como te obligan a ti, te obligan a mí, a que a partir de las 7 de la noche usted no puede estar en la calle si no te aparecen. Así es que exigirle a esas empresas que están brindando un servicio que están brindando, beneficiándose de un servicio que están dando, oye, exigirle que ese tipo de bioseguridad debe mantenerlo por el tiempo, que las autoridades entiendan que se acuden. No, y es tan así, Víctor, que, que la escalada o descalada de, escalada de, de, de, de los, en los servicios es como unas normas, o sea, es como unas normas, no es di que eh, vamos al transporte público como anoche, di que todo el mundo metido en eh, 16 en un carro de en un carro de cinco, no. Eso va a tener sus normas de cómo de cómo de cómo eh, ir entrar a ese carro y tienen que ser cumplidas Ahora bien, el problema de nuestro país es que las normas están escritas. Las eh, autoridades quizás les exijan o no, pero no, no, no hacen que se cumpla. Pero pero no, yo creo que en, en ese sentido, quien tiene que tener la, la conciencia de lo que está pasando es el ciudadano, Víctor. ¿Por Porque sí. el ciudadano dice, espérate, ahí hay cuatro. Dice la norma que son tres. Yo quiero que se apegue uno ahora mismo porque son tres. O sea, el ciudadano tiene que exigir su derecho, no que, que le impongan un derecho. ¿Tú entiendes? Mira, porque mira, porque mira. lo que estamos acostumbrando es que las autoridades impongan tu derecho, o sea, que te impongan tu derecho porque tú no lo cumples. Y ese ¿Qué era el problema. Ahora, ahora que tú toques el tema sobre esas medidas de, de, de bioseguridad, que el, las autoridades deben exig seguirle exigiendo a las empresas que, están, que han estado abiertas, eh, bueno, yo voy claro, a decir de manera claro. gradual. De manera gradual claro. lo que se ha estado Y más empresas que tú y yo fuimos, han estado abiertas durante toda la cuarentena, recibiendo los beneficios, siendo beneficios de nosotros, los consumidores. Así es, mira, yo tengo aquí... Y quiero hacer alusión específicamente a esto, en el día de ayer me envió la diócesis de San Francisco de Macorís, específicamente la parroquia San Martín de Pobre, donde está el padre Rigoberto Zamora, y donde me envió cuáles son los protocolos de bioseguridad que la parroquia al abrir sus puertas en el, a partir del día de hoy estarán llevando a cabo. Sí, una cosa extremadamente organizada, serio. Van a permitir la capacidad solo del 30% de, de la parroquia, ¿verdad? Entonces, eh, es una medida. Eh, estamos diciendo, por ejemplo, que en el caso de la parroquia San Martín, se van a aceptar, por ejemplo, 70 personas que participen de la misa para que esto le permita que tenga un distanciamiento correcto y adecuado, de manera que pueda impedir verdad que puede haber un contagio. Además de eso, provisto de sus mascarillas. Aparte de eso, usted debe llamar y anotarse que usted quiere participar de la Eucaristía, porque no va a ser que van a ir, son 70 y que van a ir 200 personas y que van a seleccionar 70. No, no, usted debe marcar. Porque son sí, es, es yo una quiero, norma. Yo, yo quiero inscribirme para participar, por ejemplo, en el día de hoy, en la Eucaristía de hoy. Entonces, esas son normas. Tú vas a estar seguro, señor Romero y amigos televidentes, que se van a llevar a cabo. Y cumpliendo con esas medidas está contribuyendo a que realmente podamos estar libres. Y, y, tú, sabes, y pero, tú sabes que que, que, el, que, el, que no se van a cumplir no porque la iglesia se lo dijo, sino porque el ciudadano es consciente y la va, y, y la va a hacer. Y, hacer ah, él mismo, okay. sin tener. Pues se, y va, se van a hacer que se cumpla, pero cuando lleguen esas personas, la cantidad, ese 30% que se puede, que puede participar, se van a cerrar las puertas para que solamente participen, para cumplir con esas normas y se va a abrir justamente al terminar para que la gente se retire en orden entonces, todos esos procedimientos y, esa, y esos protocolos se van a llevar a cabo, yo agradezco gracias a Padre y Roberto por enviarme tan importante información que precisamente encaja perfectamente en este comentario que hace Sergio y que hacemos nosotros aquí en el programa, entonces reitero Sergio Romero y amigos televidentes las autoridades deben seguir exigiendo que se cumplan con esa medida de bioseguridad para nosotros lograr y seguir avanzando en que podamos en un corto tiempo poder decir, la eh, mira, provincia eh, o el municipio estamos libres de COVID-19 Si nosotros tomamos la medida y en el momento que estamos de la pandemia en este momento donde vimos como los infectados han disminuido, los muertos han disminuido, los internamientos han disminuido todo eso ha disminuido si estamos así y acatamos las, las normas como, como están establecidas yo creo que en, en julio a finales de julio, a principios de agosto, nosotros podemos declararnos libres de COVID. Pero si cogemos la confianza y que nadie nada, y que tú le vas a creer a esas autoridades que lo que quieren es tenerte preso, tú lo vas a creer a esos políticos que lo que te quieren es, es que tú no hagas nada. No, no, no te lleves de eso. Ven, entonces, cuando si, si, si tomamos esta situación, ya en el momento que está, como en nada nada, todo esto, y eso es para joderte, entonces vamos a dar una desaceleración de la, del progreso. De, de la elimina de la eliminación del COVID y así la cuarentena y así la, la la porque la cuarentena no es porque el gobierno quiere la cuarentena el gobierno quiere para su beneficio pero la cuarentena la tenemos que tener nosotros nosotros como ciudadanos saber que, que eso es la cuarentena porque estamos en cuarentena con el estado dominando un presupuesto sin embargo en las calles no estamos comportando sin como si no estuviéramos en cuarentena solamente se está cumpliendo de que la ciudadanos no salga en la noche más nada más nada, pero después de lo eh, otro eh, es eh, normal. Exacto, el, el día entero usted lo pasa en contacto directo con el COVID no, claro. y en la noche va a irse traje en su casa. Sí, lo y a incubar, lo pasa. a incubarlo, a incubarlo. Exactamente. Fíjate en, en otro orden, el día de ayer, pues sabe, sabemos todos que fue cancelado por falta de cuerpo lo que pudo haber sido el primer debate presidencial previo a unas elecciones que se realizan en el país, en la República Dominicana, pues no se pudo llevar a cabo. Sin embargo, la Asociación de Industriales de la República Dominicana sí logró pues, que los candidatos a la presidencia, llámese Gonzalo Castillo, Luis Abinader y Leonel Fernández Reina, una vez más excluidos, el candidato de Alianza País que sí, de cierta mañana, Ariel Núñez serio de amigo televidentes que sí fue y se reunió con las autoridades eh, que hacen deporte en la República Dominicana para compartir con ellos cuál sería su programa en materia de deporte de llegar a la presidencia, más sin embargo no solamente año, los jóvenes empresarios sino también los industriales de la República Dominicana excluyeron a Guillermo Moreno de que pudiera compartir eh, su programa de gobierno de llegar a la presidencia otra exclusión más verdad como la que iban a hacer los jóvenes, eh, que no se pudo llevar a cabo. Entonces, en el día de ayer, los tres candidatos a la presidencia, que ya he mencionado, pues, pudieron exponer su programa de gobierno ante los industriales de la República Dominicana, y cada uno de ellos, pues, no ¿verdad? Eh, donde haría hincapié de llegar a la presidencia de la República. Así que en el día ayer el país pudo ver mira, de manera virtual la, la, lo que puede ser el programa de gobierno y donde van a centrar ellos, eh, van a concentrar mira, Victor, en su interés. Hay, hay, que, hay, que, hay que ser también un poquito eh, lo, los intereses que, que se miden ahí. Y ya yo te expliqué el día de ayer los intereses que se vieran ahí. Ahí lo que ellos están midiendo es quién tiene la posibilidad de ganar y a dónde ellos van a ir. No sé, es, que no, es que a mí no me convence eso que tú me dices, es que el simple hecho de ser candidato, sí. hay cuatro. Sí, son, entonces, entonces, de... entonces, mira lo que pasa. Vámonos a las encuestas, todas las encuestas que han hecho desde, desde, desde, desde hace un año o dos años. El, un candidato que ya no es candidato porque la Junta Central Electoral lo sacó del ambiente, sacaba más en el en el, en el en el, en el elector que Guillermo Moreno, nada ah, más y sí. nada menos que, que Trujillo. Sí, sí, Espera eh, lo, sí, lo que sí, estoy diciendo, yo lo que te estoy diciendo es que a ellos lo que les interesan es el candidato que tiene la posibilidad de ganar, a ellos no les interesa una gente que no, no, entonces, no va a ganar. Entonces, entonces, eso es exclusión, entonces lo que te quiero es no, que la, no, no, no, eso no es exclusión, eso es exclusión no, no, bueno, no, Guillermo interesa. Moreno es candidato a la presidencia, Guillermo Moreno es candidato a la presidencia, eh, Alianza Canezo País presidencia. es un partido, Alianza sí. País es un partido. Pero no le interesa ¿Sí? porque no es una inversión, no es de donde sí. pueden ellos invertir. No sé, pues yo me refiero a si le interesa o no, que hay exclusión claro. y no debe de ser. Pero, claro, la exclusión tú, económica, exclusión decían, política, decíamos, exclusión decíamos de, de, la exclusión de, el dinero. Decíamos la semana pasada, Cero Romero que si queríamos oír algo diferente, no más de lo mismo de, de, de, de González y de Luis Abinader, entonces fue interesante por lo menos intentar con ese 0.1% que si, tiene, escúchame, si, okay. si tú me dices, si tú me dices que el debate se va a hacer con todos los elementos pensantes periodísticos de este país, o sea, ya sean de cualquiera de las tres fuerzas, no, deba, deba, ¿cómo no se sé. hace? espérate, como se hace en los Estados Unidos, pero lo va a hacer una empresa interesada, lo va a hacer un grupo interesado, que es el, el grupo empresarial, que quiere saber dónde va a invertir su cuarto, con quién lo va a invertir y quién le va a garantizar. Esa es la entonces, idea, Víctor. Ahí entonces, no es la idea de que, que concientizar al pueblo, de que llevarle los debates. No, no, no, no, no. Es medir ellos quién entonces, va a ganar. Entonces también, también hay que oír aunque sea en el año 2060, 70, hay que oír la propuesta que tiene Guillermo Moreno como candidato a la. ¿Sabe presidencia? cómo te cómo, cómo, está... cómo lo, lo va a ver? Cuando sea verdaderamente los debates, como se hacen en los países donde de ese debate. Un grupo de gente que es neutral, supuestamente, ese, sin ningún tipo de. Este ah, no es por, por eso te este este sí. lo, lo que le dijo Gonzalo Castillo, lo que le Víctor, dijo. Víctor, sí, si, ¿sí? si tú tienes ¿verdad? una empresa de, de, de, de plástico, Tú te vas a reunir con los que utilizan hierro. ¿Eh? Tú te vas a reunir con los que sí, consumen plástico. Sí. Sí, pero que no que no es por ahí se lo que vamos. empresarios Los empresarios sí lo ven así. Los empresarios sí. lo ven como su interés marcado a dónde invertir sí. su, su, su dinero en los próximos cuatro años. Lo que mi, mi posición es que debieron invitarlo, porque él es un candidato hay un partido político que está inscrito ahí, que lleva un candidato que es Guillermo Moreno y no soy un abanderado de la exclusión, fíjate el que causó el hecho de que los jóvenes empresarios lo excluyeran y no lo hicieran, bueno, de hecho, dijo uno de los candidatos que debieron invitarlo a él entonces no veo la razón pues, más que la que tú expones ahí, entonces eso deja ver el como tú claro. eh, muy, está muy común utilizar ese término pero ese es nuestro país vamos serio a una a otra pausa comercial y a